Con la plataforma Plan le damos un valor al dato abierto que va más allá de un sistema de avisos para los procedimientos abiertos y le da una utilidad que se extiende también para los procedimientos que son negociados sin publicidad o contratos menores mediante eh, la generación de una planificación que los poderes adjudicadores hoy en día no están haciendo en muchas ocasiones por falta de medios, económicos, personales, técnicos, que los vamos a hacer en la plataforma Plan con los datos abiertos suministrados gracias a iniciativas que está llevando a cabo la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y dentro de ella la Oficina de Transparencia y eh, con estas previsiones que llevaremos a cabo desde, desde nuestra plataforma, en eso que vienen a denominar ahora como administración inteligente, eh, conseguiremos un feedback con el operador económico, con el destinatario más interesado en esa información, de modo que, la, que el poder adjudicador se encuentre en una mejor posición a la hora de realizar su oferta, ya sea mediante un procedimiento abierto, ya sea mediante eh, un procedimiento no abierto. Esperemos que así sea y que sea de utilidad. Muchas gracias. De la plataforma Plan.